Buenas tardes. Recomendación de lectura de Rosemary Tapia para la semana del 25 de junio del 2021. Sira de María Rodríguez. Recordemos a la autora, Templanza, Tiempo entre posturas... Sira es la continuación de Tiempo entre costura. Esta vez nos vamos 10 años después de Tiempo entre costura. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Ya Sira no es esa chica ingenua de la novela anterior. Madura, casada con Marcos, su amigo inglés... Trata de rehacer su vida. Mientras Europa se reconstruye, ella pasa los días tratando de adaptarse a su nueva situación, pero una vez más es golpeada por la adversidad. Y tiene que reinventarse. En este libro viajaremos a Palestina, Gran Bretaña, España, Marruecos. La autora se nota que hace una excelente investigación, una narración que atrapa desde las primeras páginas. Entre compromisos, intrigas, hechos históricos que marcan una época Jerusalén, donde ocurre la tragedia, Londres Madrid, Ángel serán los escenarios de esta nueva narración de María Dueña en ellos Sira afrontará descargos encuentros desencuentros también reencuentros con sus días más tristes, hondos sentimientos y también experimenta la maternidad es una novela que da giros por eso es que atrapa porque cuando está en una situación narrando una situación te da un giro inesperado en estos viajes se enfrentará una vez más a trabajos arriesgados conocerá además dos mujeres muy importantes de la época, Eva Perón y Bárbara Júpiter. En fin, yo les aseguro que las novelas los van a mantener atrapados, de principio a fin, a pesar de que tiene 630 páginas. Recuerden El tiempo entre costuras, que tiene una miniserie, porque si ustedes leyeron el libro hace años, tal vez no recuerden, pero busquen la miniserie para que les recuerde la trama anterior. Esta es la recomendación de Rosmarie Tapi y jóvenes a leer, a leer incansablemente. El éxito depende de eso. Y recuerden el reto de todas las semana. Soy lectora y tú, gracias.